principio ya Liliana eh, dio una primera semblanza de nosotros, eh, muy completa, porque yo quería contar esto también, ¿no? que nosotros somos un equipo eh, de psiquiatras y psicólogos que eh, desde el año 1990 eh, venimos asistiendo a personas afectadas por diferentes situaciones traumáticas de origen social eh, somos una organización independiente del Estado, lo cual para nosotros eso es algo eh, que marca nuestra identidad y venimos a ser, eh, tal cual lo dijo Liliana, una eh, nueva fundación pero en continuidad con quienes fueron el equipo de asistencia psicológica de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzó durante la dictadura. Así que tenemos este, a Diana Cordon, Darío Lagos, Lucila Edelman y Daniel Kersner que fueron, este, que participaron en ese equipo eh, de asistencia y luego en el año 1990 conformaron el EATIP de donde este, muchos de nosotros hemos sido, este, bueno, haciéndonos parte de este equipo, donde yo diría, tomando las palabras de ustedes, que de ustedes digo porque son eh, algunas distintas de las que usamos nosotros y a mí me encantaron, eh, la palabra palabreros, por ejemplo, creo que nosotros eh, somos palabreros, trabajamos a partir de la palabra, eh, pero no solamente porque desde nuestra eh, perspectiva psicosocial, que es desde donde ejercemos nuestra profesión, estamos siempre al lado de quienes son vulnerados en sus derechos, y este al lado significa al lado en, en las calles, que son muchos de nuestros territorios son las calles, eh, acompañando sus luchas que también son las nuestras, eh, también en otros, otras instancias como pueden ser instancias judiciales, también eh, obviamente en el tema de la eh, asistencia psicológica que comenzó en el año no, 1990 eh, fundamentalmente con las personas afectadas más directamente eh, por la dictadura, que en nuestro país este, se instaló entre 1976 y el 83. Entonces, la asistencia de familiares de detenidos desaparecidos y asesinados durante esa dictadura, o posteriormente y durante también de ex-detenidos desaparecidos, presos políticos, exiliados e inciliados. Como, como ya expresó hace un ratito Débora, también las generaciones de hijos y nietos, han recibido este, el impacto de la transmisión este, transgeneracional de estas situaciones traumáticas, hemos asistido, asistimos, y también eh, las nuevas o, o diferentes formas de este, vulneración de derechos que tiene que ver con la represión política, la, la criminalización de la protesta social, de la pobreza, a personas afectadas por catástrofes sociales evitables, Familiares de víctimas de gatillo fácil, de personas desaparecidas en gobiernos constitucionales. Esto es en general más o menos el, el, el grupo de personas a, a quienes nosotros asistimos. Eh, acá puse alguna foto de nosotros en las calles acompañando las luchas y acá en pandemia estamos en un Zoom coordinando un grupo de reflexión que se llama Asamblea del Algarrobo, que es un grupo que lucha hace muchos años contra la instalación minera que contamina el agua de, eh, de sus pueblos y que fueron brutalmente reprimidos y encarcelados, así que eh, bueno, estuvimos haciendo con ellos este grupo de reflexión, que es una de las formas de este, intervenciones psicológicas que también nosotros tenemos. Eh, voy a tomar el tema en este momento de la violencia, que como sabemos es una, eh, un término, eh, que tiene muchísimas eh, formas distintas de pensarlo y que también eh, tiene muchas valoraciones subjetivas. Creo que no todos eh, caracterizamos como violencia los mismos hechos y hallamos algunos que son más justificables que otros, quizás. Creo que la violencia absolutamente injustificada es la que viene desde el poder hegemónico, porque tiene eh, consecuencias psicosociales muy importantes, y porque además de algún modo es la madre o está en el origen de todas las violencias. Perdonen, pero quiero preguntar si se escucha bien, porque yo no estoy viendo... ¿Sí? ¿Sí? Está bien, doctora. Ah, perfecto, gracias, gracias. Este... Bueno, desde el poder hegemónico las violencias eh, se ejercen de, de formas eh, de lo más variadas, digamos, desde la represión directa hasta el incumplimiento de las obligaciones del Estado en garantizar los derechos básicos. Los discursos políticos que sabemos que nunca son inocentes y donde las mentiras, el ocultamiento, los dobles discursos donde... Se escandalizan por determinados tipos de violencia al mismo tiempo que las ejercen en, en, de las más diversas formas. Y cuando hablo de poder hegemónico no me estoy refiriendo solamente al gobierno de turno, sino a los distintos grupos de poder que se van eh, disputando, digamos, en, en nuestro país, por lo menos, eh, los poderes dominantes sobre toda la sociedad, y que tienen, eh, justamente, son dueños de medios masivos de comunicación, desde donde podríamos decir que ejercen verdaderas violencias mediáticas, eh, porque nos bombardean permanentemente con noticias de lo que ellos definen como violencia, que normalmente son los actos violentos cometidos por personas de los estratos eh, sociales más vulnerados, que eh, eh, relatan estos hechos totalmente eh, distanciados, o sea, sin darles ninguna, eh, ninguna, eh, ningún enmarque perdón la palabra, sería este, ninguna, eh, digamos, de no, no, no ponerles una, eh, digamos, una, una, a ver cómo puedo expresar esto, que sería sin dar, no, dar ningún marco a la cuestión eh, social ni política que hay debajo de este tipo de violencias, mientras que por otro lado las violencias cometidas desde el poder, en general son transmitidas desde los medios eh, solamente para eh, utilizarlas en contra de otros poderes eh, de, de influencia. De manera que todo esto tan sesgado es lo que va marcando eh, a, qué, eh, a qué llaman ellos violencia, esto va cayendo, eh, e impactando en la subjetividad de grandes sectores sociales que reproducen esta forma de pensar, de, de sentir, de mirar la realidad, y también en sus hechos van eh, reproduciendo y en su forma de pensar estas mismas, eh, estas mismas visiones. Creo que la violencia más eh, dolorosa eh, es la que tiene que ver con la pobreza, la indigencia y la desigualdad, y dentro de ella, con la invisibilización y naturalización que se hace desde el poder. Eh, muchas veces uno va caminando por las calles y ve gente tirada en las calles, que yo la verdad que no sé qué pens cómo, cómo me tendría que referir, Hay gente que vive en las calles, eso no es vida, digamos, que transcurre, eh, digamos, ese sería como el punto máximo, pero la pobreza, que es un poco lo que estoy tratando de reflejar aquí también en las fotos, eh, que en nuestros países latinoamericanos puede llegar a alcanzar un 50% de la población, que es altísimo, donde en realidad las personas, eh, lo que, las personas es, son, están excluidas absolutamente de, eh, de la sociedad, tienen lo que podríamos llamar un no lugar, con efectos concretos, simbólicos y psicosociales, que tienen un. que, que, que significan un sufrimiento enorme, donde el desamparo, la impotencia, eh, la falta de proyectos de futuro hace que muchas veces esto cristalice en, en actitudes de una violencia desmedida, donde también se se pone en riesgo la propia vida de quien ejerce esa violencia. Y la verdad es que todo esto tiene origen en las violencias que estábamos hablando, las violencias ejercidas desde el Estado. La, bueno, obviamente las violencias de género, con el acoso cotidiano, laboral, el maltrato doméstico, el abuso sexual, los femicidios en Argentina, tenemos un femicidio cada 31 horas este año, eh, la diferencia en el acceso a los derechos económicos y laborales son todas violencias que son ejercidas desde el poder hegemónico y después son eh, reproducidas en el acontecer diario de las vidas eh, de las mujeres, de las minorías sexuales, de las disidencias sexuales en nuestro país. Obviamente que todas las vulneraciones eh, de derechos a que estamos, estoy haciendo en este momento de referencia eh, son vulneraciones que vienen hace muchísimos tiempos que toman formas de lo más diversas y que en todos nuestros países eh, en forma permanente se van formando eh, agrupamientos ya sea espontáneos o más organizados que salen a la calle eh, permanentemente a cuestionar el poder instituido a denunciar la la elmeración de derechos a exigir por el cumplimiento de derechos y por nuevos derechos. Eh, en estos espacios, que son verdaderas eh, espacios de prácticas sociales de lucha, es posible que en ese encuentro se transforme el dolor, el enojo y la impotencia de las personas en acción, en acción transformadora. Y lo que aglutina, estos, eh, estos encuentros es la solidaridad, entendida como nosotros este, siempre tomamos eh, lo que, la definición que da una psicoanalista, eh, Janine Pouchet, que habla, dice que la solidaridad no es lo que hacemos por otras personas, sino que es lo que hacemos con otros en la escena social, para eh, resolver un problema que tenemos en común. Entonces, la solidaridad es lo que forma este entramado social, lo que le da fuerza, lo que permite eh, que creemos un nosotros en el cual nos identifiquemos, nos sostengamos y donde lo que es vivido, lo traumático, vivido en soledad, en forma privada, pasa a socializarse, a tener una significación política que permite eh, una mejor elaboración individual y social y ayuda a preservar la salud eh, psíquica. Todo esto va logrando transformaciones subjetivas y colectivas muy importantes y también se va plasmando en logros concretos a lo largo del tiempo. Por eso ponía acá que quería destacar la importancia de la lucha sostenida, porque eh, en estos caminos de lucha hay, eh, hay idas y vueltas, hay logros, hay eh, ciertas situaciones que son retrocesos, pero también el sostener las luchas es lo que permite eh, finalmente llegar a conseguir los logros buscados. Nosotros en nuestro país eh, hemos hecho esta experiencia eh, relacionada con la, la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad desde la dictadura hasta la actualidad. Eh, nosotros tuvimos, eh, afortunadamente hemos podido, eh, cuando cayó la dictadura nuestra en el año set, eh, 83, a los eh, dos años se realizó eh, un juicio que fue histórico a las juntas eh, militares que instalaron la dictadura. Eh, fue un juicio sumamente importante y donde eh, se condenó a eh, las cúpulas militares a distintas eh, penas. Eh, lamentablemente, en los años posteriores, muy cercanos, se dictaron los que nosotros llamamos las leyes de la impunidad y posteriormente, tan solo cuatro años después, se indultó a todos los, eh, los eh, acusados y los condenados, quedaron todos libres. Ahora, eh, en, durante la dictadura ya había comenzado la lucha por... Eh, eh, contra la impunidad y por justicia eh, las Madres de Plaza de Mayo que antes mencionó eh, Liliana la verdad que fueron y son el modelo sobre el cual eh, todos fuimos asentando nuestras luchas, los distintos movimientos sociales y políticos, hasta conformar un movimiento de derechos humanos muy grande que eh, lucha en forma permanente contra la impunidad de ayer y de hoy. Y entonces cuando se dictaron las leyes de la impunidad y, de, y los indultos, desde los organismos, de, desde todo este movimiento de derechos humanos, la lucha continuó y hubo que pensar que el derecho era una, es una construcción social y cultural y que las leyes pueden ser cambiadas, pueden ser anuladas y a partir de esa lucha y de esas concepciones es que en el año 2003 se logró anular estas leyes y en el año 2006 recomenzaron los juicios a represores y genocidas, que en este caso ya no son solo a las cúpulas militares, sino que eh, los juicios que pretendemos son a todos los que participaron en, en, eh, durante eh, la represión política, durante la dictadura militar, cívico-militar nuestra. Hace 15 años que tenemos juicios eh, si bien no son todo lo que queremos, pero son mucho, son muy importantes. Eh, lo seguimos sosteniendo desde ATIP, eh, venimos haciendo un acompañamiento psicojurídico a los testigos que declaran en los juicios. Eh, y, y realmente quería destacar este, este devenir de la lucha, donde hemos tenido momentos distintos, donde hemos sentido que se perdía lo conseguido, pero hemos seguido, y esto es, es un, una muestra de que las luchas no se pueden abandonar, por lo menos esa es eh, un poco la conclusión de este, en este momento. Por otro lado, justamente por esto, los derechos en general, este, nosotros los, los defendemos en las calles, pero también en los territorios, como este, están compartiendo los distintos compañeros de distintos países. Y una filósofa feminista conocida, ¿no? Judith Butler, habla de la congregación de los cuerpos en el espacio público y del efecto instituyente y de la capacidad transformadora que tienen estos encuentros. Creo que el mayor ejemplo en los últimos años eh, de, de estos movimientos es el que tiene que ver con el feminismo, que en distintos países ha eh, tenido repercusiones y formas diferentes. En la Argentina, el movimiento de Ni Uno a Menos, La Marea Verde, eh, fueron y son movimientos muy importantes, donde miles eh, y miles de chicas jóvenes salieron a las calles a eh, luchar por, eh, lo, por los derechos vulnerados en cuanto a violencias de género, por las disidencias sexuales, a luchar por la legalización del aborto. Nos hemos sumado muchas mujeres grandes, ahí hay una foto donde estamos algunas este, compañeras de ATIP, eh, se suman también mujeres trans, disidencias sexuales, y en este espacio donde es, eh, se produce la identificación con otras mujeres es que vamos concientizándonos sobre los derechos de las mujeres y de las disidencias, vamos aprendiendo a cuestionar el patriarcado porque la verdad es que hay una naturalización tan grande que muchas veces las mismas mujeres repetimos este, y naturalizamos algunas eh, actitudes patriarcales. Dentro de, estas, eh, de estos movimientos también se produce una, este, un impacto en la construcción identitaria, sobre todo de las, eh, de las jóvenes, y algo que para mí fue muy conmovedor, es la confluencia de los movimientos de lucha y la interrelación recíproca que se va dando entre ellos. Acá hay una frase que dice, somos hijas de los pañuelos blancos, o sea, los pañuelos que identifican a las madres de Plaza de Mayo, y madres de los pañuelos verdes, o sea, los pañuelos que este, identifican la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y la verdad que es cierto porque eh, las jóvenes han recibido este legado de, de lucha desde las Madres de Plaza de Mayo y todo el movimiento de derechos humanos y que las jóvenes nos, nos han ayudado y nos están ayudando a las generaciones más grandes a abrir nuestras cabezas y a pensar sobre todo en esto de los este, la violencia contra las mujeres. Y por el otro lado, también el movimiento de mujeres ha fortalecido a las ex detenidas desaparecidas que eh, es, declaran en los juicios eh, a represores y genocidas, que les comentaba, que se llevan adelante, y eh, en, ese, en esa situación... Eh, cuando le escuchaba a Débora pensaba en, en la importancia eh, que, te, que tiene para las mujeres el que se conozca la verdad, el poder decir en un, en un estrado eh, jurídico lo que, de aquello de lo cual han sido, han sido víctimas, y para las ex detenidas desaparecidas, esto también implicó el movimiento de mujeres un poder pensar lo que ellas vivieron desde un lado diferente y poder ir animándose cada vez más a relatar las violencias sexuales de las que fueron objeto en cautiverio y a exigir que los delitos sexuales eh, fueran eh, sancionados y los responsables que sean eh, condenados en estos juicios. O sea, los cambios subjetivos individuales y sociales tienen efecto en múltiples, eh, en múltiples situaciones. Como logros concretos también hemos tenido la legalización del aborto, la educación sexual integral en las escuelas, el cupo laboral en espacios, eh, espacios estatales, pero bueno... La sanción de una ley no implica su, su efectivo e inmediato cumplimiento, de hecho la semana pasado, pasada fue detenida una médica por eh, realizar un aborto legal. De la solidaridad en, eh, pública... Eh, permitió que fuera rápidamente liberada, pero bueno, esta médica enfrenta una, este, una cuestión legal en este momento. De manera que el tema de sostener y profundizar los logros eh, e ir por más es eh, siempre muy importante y hay que estar eh, a disposición de eso. Respecto a la palabra paz que nos convocaba, la verdad es que me resultó difícil pensar eh, en un mundo donde el tema eh, de la de garantizar los derechos eh, económicos, sociales y políticos para una minoría privilegiada, hace que sea absolutamente indispensable llevar a cabo todos estos tipos de violencias de las que estamos hablando. Y la pandemia puso eh, sobre la mesa esto eh, con lente de aumento. Diana Cordon, que es una de las fundadoras como, eh, de nuestro equipo, es nuestra coordinadora y como, este, como mencionó antes Liliana, y escribió en el prólogo eh, del libro de Liliana, justamente Acompañamiento en la Clínica Psicosocial, ella dijo que la pandemia pone al rojo vivo el gran síntoma de los sistemas que organizan el mundo contemporáneo, que es la inmensa desigualdad entre los de arriba y los de abajo. Y esto lo hemos vivido, lo estamos viviendo, porque la diferencia entre países ricos y países pobres y entre clases sociales dentro de nuestros países, habla justamente eh, de esto, ¿no? Y hace una, y esta diferencia hace que las condiciones materiales para atravesar la pandemia nos hagan hablar de la posibilidad de vida o de la posibilidad, la posibilidad de muerte. Puse acá una foto de Ramona como forma de también de homenajearla, Ramona, eh, una referente eh, de los barrios populares, que eh, son barrios donde las necesidades básicas eh, no están para nada cubiertas, ella lucha, luchó por, eh, por el, el acceso al agua potable, algo absolutamente indispensable en pandemia, que en su barrio no, no es algo, este, algo logrado aún. Y Ramona murió por COVID, igual que varios miembros de su familia. O sea, murió en esta lucha. Bueno, eh, esto solamente para, para eh, ponerle nombre a algo que, eh, que ha pasado y pasa este, muy frecuentemente este tiempo. También la pandemia desnudó la precariedad del sistema sanitario, la precarización y explotación de los trabajadores de la salud y del resto de los trabajadores y creo que este, la lucha de la industria farmacéutica eh, por, por el patentamiento de las vacunas eh, y por tener, eh, por gozar de los, de los eh, réditos económicos, hace que la diferencia en el acceso de, a vacunas en los distintos países sea eh, totalmente desigual, dolorosamente desigual. Entonces ya voy terminando con esto, creo que la pandemia es la mayor crisis contemporánea a nivel planetario que hemos vivido en primera persona, que las pérdidas son incontables, las de vidas humanas son eh, absolutamente irreparables, pero también las pérdidas materiales, económicas, simbólicas, de proyectos y las consecuencias psicológicas y psicosociales de todo esto, que ya las estamos viendo, pero creo que no podemos llegar a dimensionarlas. Eh, todavía, ¿no? Eh, la pandemia nos, nos enfrentó violentamente con nuestra propia fragilidad, se nos cayeron las certezas cotidianas en las que nos apoyamos, eh, vivencias de soledad y de miedo se hicieron muy presentes y eh, pienso que rescatar el hecho de, de ver claramente que somos humanos solos y somos con otros y otras es algo que tenemos que llevarnos, eh, llevarnos puesto de, las de, de esta situación de pandemia, porque creo que eh, hubiera sido mucho menos devastadora esta pandemia si el mundo en que vivimos no fuera solo para privilegiados, y mi apuesta es a renovar la confianza en la construcción colectiva, en la transformación, en este, para poder transformar la realidad actual en la cual vivimos, en otra donde haya un lugar humano para todos y para todas, incluso en una pandemia. Tal vez uno podría preguntarse si esto es una utopía, yo creo que no, apuesto a que no. Y quería eh, un momento hacer referencia al día de hoy, 16 de septiembre, que para nosotros en Argentina es un día de recuerdo y de homenaje a un, un grupo de jóvenes, jóvenes eh, de adolescentes, que en el año 76, durante la dictadura, fueron secuestrados, eh, fueron torturados, Seis de ellos desaparecieron, tres de ellos fueron este, dejados con vida en lo que en un operativo que desde las fuerzas este, armadas que lo llevaron a cabo denominaron la noche de los lápices por la juventud justamente de estos jóvenes que habían luchado por el boleto estudiantil gratuito. Obviamente que esa lucha, eh, que tiene además un trasfondo social y político, eh, les resultaba, a, a, digamos, a, a la dictadura militar les resultaba peligrosa, por lo tanto, eh, secuestraron a estos jóvenes y, Hoy en día, los días 16 de septiembre, los jóvenes de nuestro país marchan en, recu en recuerdo de todos estos jóvenes y justamente eh, diciendo los lápices no dejan de escribir. O sea, eh, es en homenaje a ellos y es para, yo quería traerlo también como, como recuerdo, pero también como para decir, bueno, la verdad es que la lucha sigue, las generaciones jóvenes siguen y, también sigue vigente esta frase que quería compartir de Bertolt Brecht, que era, sobre todo, examinen lo habitual, no acepten sin discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos, por favor, no digan es natural. En una época de confusión organizada, deshumanizada, nunca digan es natural para que todo pueda ser cambiado.